Hola, mi nombre es Estela Barnes de Carlotto soy presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo y especialmente en este día quiero mandar el abrazo fraterno y agradecido de todas las abuelas de Plaza de Mayo por los 25 años este aniversario fabuloso de una radio queridísima y amiga La Tribu tener estos amigos dispuestos a prolongar nuestra historia a través del aire y de los oyentes, contribuir a encontrar nuestros nietos, a poner la historia con verdad, memoria y justicia, es lo que nos hace seguir con más fuerzas, nos da ánimo, nos alienta. El agradecimiento enorme y sobre todo saber que son radios comunitarias cuyo interés es solo eso, beneficiar a la comunidad. Nosotros hemos compartido muchos encuentros, muchos momentos con ustedes, amigos de la tribu. Queremos seguirlo haciendo, de manera que el abrazo enorme, fuerza y adelante.